Abordamos ahora esa reunión que han mantenido en Molina de Aragón los presidentes de Castilla-La Mancha y de Aragón. Emiliano García Paje y Javier Lambán atendían a los medios de comunicación después de mantener esta reunión para hablar de diversos asuntos que afectan de lleno a las dos comunidades autónomas. Entre otros temas, hablaban de política nacional, de esa oferta de ciudadanos para abstenerse y permitir la investidura de Pedro Sánchez y también ...como no, de la rotura del post trasvase ...después de los efectos del paso de Dara. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ...que se ha reunido hoy en Molina de Aragón... ...con su homólogo aragonés, Javier Lambán... ...ha celebrado a preguntas de los medios... ...sobre la oferta de ciudadanos de abstenerse... ...a la investidura de Pedro Sánchez... ...que se hayan acabado los cordones sanitarios... ...en la política nacional... ...y que en el PSOE todo el mundo tenga claro... ...que ya no se puede depender de los independentistas. Si formar gobierno con una mitad del país... ...independentistas, radicales, Podemos, etcétera, Es una posibilidad. Pero yo me alegro de que Pedro Sánchez no haya querido ser presidente a cualquier precio y de cualquier manera, sinceramente. ¿eh? Me alegré hace dos años de que esto fuera imposible, que estuvo a punto y me alegro ahora de que no sea posible. ...porque esto está por encima de todo... ...el país está por encima de la coyuntura política... ...y de los intereses concretos de los partidos políticos". Por otro lado, el jefe del Ejecutivo Castellano Manchego... ...se ha referido a la rotura de los canales... ...por los que discurre el agua del trasvase Tajo Segura... ...a causa de los efectos de la dana... ...y ha señalado que estamos en un momento correcto... ...para que se ponga en pleno rendimiento... ...el sistema de desalación... ...en este sentido, ha lamentado... ...que lo que está sufriendo Castilla-La Mancha... ...sea un trasvase de riqueza y no de agua. Fíjense que estamos en la provincia de Guadalajara, en una provincia que sufre la hipoteca de un trasvase que, aunque se pone de moda de vez en cuando en España hablar de trasvases, ya no está nada de moda en la política europea. En Europa hay una clara determinación contra los trasvases. Siempre he defendido las movilizaciones que hubo en Zaragoza de más de 500.000 personas que impidieron el trasvase, el trasvase del Ebro. Seguramente hay muchos argumentos, pero estoy seguro que el ejemplo de lo que ha pasado con el Tajo ha hecho que en Aragón siempre tuvieran claro que no se iban a dejar engañar. Y este trasvase que es absolutamente fraudulento en los argumentos y que ahora además está inutilizado en términos prácticos, es un, es un trasvase de rentas. No es un trasvase de agua, es un trasvase de riqueza. Es un trasvase de dinero, literalmente. Hay quien se lo lleva de una manera y hay quien se lo lleva en cubos. Otro de los temas importantes en esta reunión han sido los de la financiación autonómica y la despoblación. El presidente Paje ha anunciado un plan de empleo para la mujer rural. La despoblación y la financiación autonómica han sido los ejes de la reunión entre las administraciones autonómicas de Castilla-La Mancha y Aragón, que ha tenido lugar hoy en Guadalajara, en la localidad de Molina de Aragón. Hay muchas formas y muchos matices de abordar este problema. No lo queremos ver ni mucho menos como un drama, pero sí que reclamamos que uno de los elementos absolutamente eh, mm, imprescindibles para nosotros es que en el modelo de financiación a negociar con el gobierno de España que salga de este proceso o del siguiente, si hay elecciones, un elemento estructural de la financiación tiene que ser dónde vive la gente. Porque no estamos hablando de singularidades. Nosotros no pedimos dinero para que haya... Eh, ...intérpretes de oficiales, usamos el castellano, aunque hay una parte de Aragón que puede hablar el catalán. No, no. Y, y entiendo que las singularidades se financian de otra manera, pero el 94 o 95% del gasto público en España vinculado a las autonomías... ...tiene que ver con la educación, la sanidad, las grandes prestaciones públicas. Y esas se rigen por un criterio de igualdad de oportunidades. En la línea de luchar contra la despoblación, el presidente de Castilla-La Mancha ha avanzado la puesta en marcha de un plan de empleo para mujeres rurales. Hoy en Molina de Aragón me apetece anunciarles y que vamos a aprobar antes de que acabe el año, pase lo que pase, haya elecciones o no, es la aprobación de un plan específico de empleo rural para mujeres en el mundo rural. Cinco millones de euros que aprobaremos para implementar en torno a mil puestos de trabajo para mujeres en el medio rural. Son decisiones que ambos gobiernos, de una manera o de otra, estamos trasladando a nuestras políticas de empleo, a nuestra política de servicios públicos, pero que tienen un límite, y es el límite de la paciencia que significa, obviamente, eh, obviamente la situación política mm, interina que vivimos en España. Y sobre la financiación autonómica, tanto García Paje como su homólogo en Aragón, Javier Lambán, han mostrado su confianza en que habrá una solución para las entregas a cuenta antes de finales de año. Esto ya no puede tardar más porque quiero que sepa la gente que ahora mismo, consciente, como era el caso del gobierno del PP, e inconscientemente ahora en esta interinidad política, se está poniendo en riesgo el estado del bienestar. Las autonomías hoy hemos enderezado el rumbo y en buena medida las finanzas. Seguimos cargando con una deuda extraordinaria consecuencia de muchas medidas adoptadas por el Estado. Tenemos que aplicar gastos que obliga el Estado. Pero para que el Estado pueda exigir, primero tiene que cumplir. Confiamos en la ministra. ¿eh? Particularmente todos queremos a María Jesús y sabemos de la circunstancia que tiene.